¿Qué pasa, compitruenos? ¡Ah! Vuelto por fin la clonación, chicos, en la versión 1.1.3 tenemos clonación, no puedo gritar mucho, siento este tono de voz, pero es que son es la una de la madrugada y acaba de salir, lo acaban de descubrir, un tal Kizu Daraque ha conseguido el glitch y estoy flipando, chicos, os lo voy a enseñar, pero, ojito, tampoco os emocionéis mucho porque es muy, pero que muy complicado de hacer, yo llevo eh, casi una hora eh, para conseguirlo dos o tres veces, a ver, tampoco es tanto, en 20 minutos lo puedes sacar, pero es complicado, ¿vale? Muy complicado. Os lo voy a enseñar. Eh, escuchadme despacio, muchos me vais a decir que no se puede, muchos vais a decir que, que, que no sale. Tranquilos, o sea, intentadlo con toda la calma del mundo, pero os juro que sale. Lo he conseguido dos o tres veces ya. A ver... Tenemos que venir a la ruta 211, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer el glitch de vuelo. ¿Os acordáis de lo del glitch de vuelo que había que hacer aquí muchas veces? Bueno, eso ya no funciona, ¿vale? O sea, eso, eso ya obviamente no funciona, pero eh, hay otra manera de activarlo. Para activarlo tenemos que mezclarlo con fuerza, vuelo y fuerza a la vez. Es, es una, es una maldita locura, ¿vale? Eh, pero bueno, venís a la ruta 211, que es la que está a la izquierda de Pueblo Kaelestis. Y venís a esta roca de fuerza de aquí, ¿vale? Porque es la única roca, bueno, no sé si hay más, pero eh, de las únicas rocas donde puedes hacer fuerza y vuelo. Porque, claro, estás en, en el exterior. Os venís aquí y activáis la fuerza, ¿vale? Decís que queréis usar fuerza, decís que sí. Y vendrá un biduf salvaje maravilloso a aplicar fuerza. Ok. Ahora, aquí hay un truco. Ponéis la mano donde el vuelo en los movimientos ocultos. Y dejáis el el reloj abierto. ¿Para qué? Para empujar la roca, así, pum... Y a la vez que estás empujando la roca, abrir el Poker Reloj, vale. Una vez hecho esto, le dais a vuelo y tenéis que oír eso. ¿Lo habéis oído? ¿Lo habéis oído? No me puedo creer que me ha salido la primera del vídeo. No me lo puedo creer que me ha salido la primera del vídeo. Es moverte y a la vez abrir el menú de, de vuelo, vale. Y si oís al entrar en vuelo, cuando le dais a la, A, oís que la roca se ha desplazado, es que habéis activado bien el menú glitch. Pero es muy complicado, me ha salido a la primera, luego lo voy a intentar otra vez para que veáis lo difícil que es, porque voy a estar un rato intentándolo, ¿vale? Pero bueno, <risa> me ha salido, vale, pues ahora lo siguiente que tenéis que hacer es, lo de, lo, ¿recordáis lo de toda la vida del menú de vuelo que tenéis que darle a volar a un sitio y tenéis que darle a la A y luego a la X? Bien, eso sigue siendo cierto, ¿vale? Pero en el proceso de volar tenéis que entrar al menú, a Pokémon y a Resumen. ¿Vale? A un resumen de uno de vuestros Pokémon Para eh, que no se glitchee el juego ¿Vale? Para que no se bugue Así que chicos, vamos a ello A, X, ahí está, ojito Que estamos en ello Volamos y nos vamos A resumen de uno de nuestros Pokémon A datos, ahí está ¿Ha ido bien? Creo que sí, Dios santo, lo he conseguido <risa> ¡Lo he conseguido! ¡Madre, estamos en ello! vale Vale, vale, vale, vale eh, ahora, si no me equivoco, hay que darle a la B y luego a la I para entrar en la comunicación local y comunicación global, ya sabéis lo que es eso, ¿no? Vale, pues a la B y a la I. Ahí estamos, en la sala unión. Y en teoría, cuando ya te ha salido este menú, es muy, es muy raro, sé que es muy raro, chicos, pero tranquilos, cuando ya te ha salido este menú, en teoría ya tienes el menú Glitch activado No te puedes mover, vale, por el mundo No te puedes mover como con el menú glitch eh, Típico, pero tienes Doble menú activado y os voy a enseñar Cómo clonar ahora mismo Una vez en este menú chicos, una vez en este punto Ya podemos clonar como hacíamos toda la vida Le damos a Pokémon Le damos a Cajas y ahora vamos a intentar clonar esta caja número 6 con todos los legendarios que tengo aquí, ¿vale? Que son unos cuantos. De hecho, tengo un Palkia Shiny y un Dialga Shiny maravillosos. Entonces, para clonar, os recuerdo, tenéis que darle a, a la A para tener ya este menú preparado. Y aquí abrir otro menú con la X. ¡Pum! Y volver a Pokémon y a cajas, ¿vale? Ahora podemos hacer el tema de la multiselección, seleccionar la caja completa... Y nos vamos a la caja número 8, por ejemplo. Ahora le damos a la B, le damos a la B, otra vez a la B. Y aquí le damos a datos. Y ahora le damos a la B, otra vez a la... Bueno, aquí ya está, ya estamos. Y ahora estamos en la caja número 6, con todos estos Pokémon. Y si vamos a la caja número 8... ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! sí! ¡Tenemos clonación! ¡Me ha salido además a la primera! ¡Es que estoy... <risa> Estoy flipando. Estoy flipando, por supuesto. Estos, estos Pokémon tienen todos. Bueno, tienen, tienen objetos y también se cloran los objetos, ¿vale? Si os pasa esto, chicos, si os pasa esto que le dais a la X para ver los objetos, a, eh, para seguir moviéndos, no os va a dejar moveros, ¿vale? Tenéis que darle a la X otra vez y a la B y os deja moveros un espacio. Pero bueno, esto ya se ha bugueado porque ya le das a la X y a la B y te deja moverte un espacio, se vuelve a buguear y así sucesivamente. Así que ya tienes que darle a la X. A la B, y en vez de moverte, darle a la B, ¿vale? Tienes que volver para atrás, hasta el menú principal otra vez, y volver a clonar todo lo que quieras. Esto lo puedes hacer todas las veces que quieras. A ver, chicos, voy a intentar facilitaros este glitch lo máximo posible, y, y os voy a intentar explicar bien cómo se hace esto eh, paso a paso, porque es que de verdad que a mí me ha salido a la primera, pero no es lo habitual, ¿vale? Entonces, lo primero es pegaros al máximo a la roca, ¿vale? Lo máximo que os podéis pegar es yendo como así hacia arriba y hacia abajo, así como en diagonal, hasta que estéis súper pegados. Este es el máximo que os podéis pegar, ¿vale? Y ahora, en esta posición, si dais un poquito hacia la derecha, ¿veis que veis como que mueve un poquito las piernas? Esa es la clave, ¿vale? Tener el control de este movimiento de piernas sin pasaros, porque si os pasáis, movéis la, la roca, ¿vale? Este es el control que tenéis que llegar a dominar un poco para poder hacer este glitch al principio. Tener este movimiento de piernas, ¿vale? Una vez lo tengáis, ya tenéis que practicar hacer... El, bueno, pegaros siempre, ¿vale? Tenéis que practicar hacer ese movimiento y luego activar el menú cuando creáis que estáis lo más cerca posible de mover la roca. Después, pulsar vuelo y escuchar a ver si se mueve, que no se ha escuchado, así que lo he hecho mal. Y te vuelves a pegar a la roca y lo vuelves a intentar. Así. Te acercas, mueves las piernas... Y cuando creas que estás, que lo has hecho lo suficientemente cerca, activas, vuelo, no ha salido, Uah, hubiera sido épico que hubiera salido otra vez así, así rápido. Pues así, una y otra vez, hasta que lo consigas, ¿de acuerdo? Es, es bastante tricky, pero al final te va a salir, ya lo habéis visto que me ha salido, es que me ha salido a la maldita primera, no me lo creo, pensaba que iba a estar aquí, te lo juro, media hora, pero ha salido. Uf. Pues nada chicos, ya tenemos bug de clonación hasta aquí este increíble vídeo merece un super like de compito apretad ese botón como si no hubiera un mañana porque la verdad es que ha sido increíble conseguirlo en la 1.1.3 yo no daba un duro a muchos os he dicho que seguramente no volviesen los glitches y han vuelto así que chicos, lo tenemos con nosotros vamos a disfrutarlo al máximo, intentadlo no, no, no falléis porque o sea, intentadlo al máximo, no os rindáis porque es muy difícil de conseguir, muy difícil de encontrar ese timing, pero al final yo confío en vosotros y que lo vais a conseguir Y a hacer, y ya está Llevará un rato, pero lo conseguiréis Y nada más chicos, nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao